la psicología divina y la maledicencia. Tradicionalmente los chismosos son mujeres, pero los hombres incurren a menudo en el mismo pecado y lo llaman juzgar las cosas. Nuestro Señor al hablar de los maledicentes dijo, no juzguéis a los demás o no seréis juzgados. Su admonición indica lo malo en los otros. Dios es el único que ve el corazón de nuestro prójimo, mientras nosotros solo le vemos la cara. En Inglaterra, los magistrados llevan pelucas durante el juicio para mostrar que es la ley quien juzga, y no ellos, ni sus opiniones personales. Esto se hace por reconocimiento de la verdad que todos los hombres sospechan. Hay impudicia en el hecho de permitir ni aún a los más sabios de entre nosotros. Burlamos de nuestros amigos o catalogar a nuestros enemigos. Cuando juzgamos a otros, a nosotros nos juzgamos. Nuestro Señor nos pidió que no juzgáramos para que no se nos juzgase, porque a veces el juicio que formamos contra los otros Equivale a una condenación de nuestras propias faltas. Cuando una mujer llama sucia a otra, revela que conoce lo que la suciedad significa. La envidia puede ser un tributo pagado por la mediocridad del genio. La persona envidiosa admite la superioridad de su rival y como no puede llegar a su nivel, trata de rebajarle al nivel de ella misma. Otras formas de censura son igualmente reveladoras de cómo es el censor. Ya dijo nuestro Señor que las faltas del que critica son a menudo mayores que las que censura en su vecino. ¿Cómo ves la mota del polvo en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tiene el tuyo? ¿Con qué derecho? Dirás a tu hermano que te deje quitarle esa mota cuando tú no ves la viga que hay en tus ojos. Hipócrita, desembarázate de la viga de tu ojo y entonces verás más claramente y podrás desembarazar de su estorbo a tu hermano. Sabemos que la mota era solo una paja o una astilla y la viga, un considerado trozo de madera, creemos dignos de juzgar al prójimo, es vernos ya como superiores, incurriendo en un pecado de orgullo. La voluminosa viga que oscurece nuestra visión no se puede chismosear sin elevarnos inmerecidamente o rebajar del mismo modo a nuestros semejantes. Y frecuentemente caemos en las dos cosas. El malediciente se inclina a proyectar sobre todo la falta que sospecha dentro de sí. A nadie le enoja más que a un mentiroso el que le digan una mentira. El chismoso incurable se enfurece cuando sabe que a sus espaldas hablan mal de él. Nuestro Señor pidió a los maledicientes que examinaran su derecho a condenar las faltas de los otros. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La deducción es clara. Solo la inocencia tiene derecho a condenar, pero la inocencia siempre deseará atribuirse las culpas ajenas y mirar los errores de los otros como si fueran propios. El amor reconoce el pecado pero está dispuesto a morir por atribuírselo. Sentimos instintivamente que nuestros vecinos se comportan mal delinquiendo y lo probamos por las palabras que usamos cuando empezamos a criticar a alguien con palabras de autocensura como no se debe ser como poco cargativo, pero, o desde luego, no se debe criticar, pero, o prefiero no juzgar a nadie, pero palabras como estas presagian el deshuello moral del prójimo y el efecto sobre el que las profiere es quedar en plena oscuridad psicológica. El que ama a su hermano mora en la luz, pero el que odia a su hermano vive en las tinieblas. Dios ha ofrecido una bella recompensa al que no juzgue, la de no ser juzgado cuando comparezca ante el tribunal celeste. Aunque ese juicio de Dios del que libra al justo será más tolerante que cualquiera que nosotros hagamos. A David, cuando pecó, se le preguntó si quería recibir el castigo de Dios o del hombre y prudentemente eligió el de Dios como prometedor de mayor piedad. Ni hombres ni mujeres somos lo bastante inocentes ni sabios para juzgarnos los unos a los otros. La única decisión que podemos tomar acertadamente acerca de nuestro hermano cuando de linca es reconocerlo y decir, dejemos que Dios le juzgue. Hombres atómicos Puesto que el temor tiene al mundo entre sus garras, una verdad exige repetición. No debemos tener ni temer las bombas atómicas, sino a los hombres atómicos y a los que han fomentado una civilización en que puedan usarse tales bombas. El agente humano es siempre responsable por todo acto de guerra y no un arma sin vida propia. Un arco, una flecha en manos de un arquero profesional no es la amenaza que sería en manos de un indio salvaje. Las fuerzas de la naturaleza no conocen moral. Es el hombre quien usa y abusa de sus poderes. La electricidad es útil, pero no si todos los sitios en que nos sentamos se convierten en silla eléctrica. El fuego es una bendición. Cuando lo usamos para cocinar, y una maldición cuando lo usa un incendio para quemar una casa. Los remedios de una farmacia pueden aliviarnos si el boticario es un hombre moral, pero en manos de un criminal resultarán inmensamente peligrosos. Por eso, la bomba atómica no es una amenaza contra nadie, sino que son los hombres quienes amenazan nuestra seguridad. ¿Por qué los hombres gastan sus energías? En la ingrata tarea de procurar destruir al género humano, la respuesta puede hallarse en una palabra que se aplica a nuestros tiempos y que, y que denominaremos traspaso. El mundo moderno tiene poco que decir a propósito de la evolución y según sus entusiastas, los cuales daban por sentado que el progreso humano era automático y seguro. Los hombres no están tan complacidos con lo que han ejecutado hasta ahora como para que puedan descansar tranquilos en sí mismos, imaginándose descendientes de monos. Pero si la evolución ha perdido su arraigo en el pensamiento popular, la idea de traspaso ha sido muy lamentablemente entendida como lo que indica la circunstancia de que, en tanto que el hombre ha ganado dominio sobre la naturaleza, ha perdido dominio de la suya. El hombre moderno es víctima de sus propias invenciones. El resarcimiento del hombre ha pasado por tres etapas similares a las que vemos en el caso de un hijo que vuelve al lado de su buen padre que a través de la bondad, el amor y la clemencia procura inspirarle su propia obediencia a la ley moral. La primera etapa es de indiferencia. El hijo se aparta de su padre e ignora sus enseñanzas. Le mira como indebidas restricciones su voluntad de hacer lo que se le antoje. Mi padre se ha quedado atrás. Es un lema en este periodo. En la segunda fase, según el hijo, intensifica la inmoralidad de su vida. La indiferencia se cambia en odio. No se piensa en el padre como tal, sino que hasta se le priva de sus atributos humanos, diciendo, ese viejo tiene la cabeza como una jaula de grillos. En la tercera etapa del odio, al padre se le convierte en odio a todo el mundo, y el joven rebelde se queja de que no le comprende nadie. Su conciencia le hace imposible vivir en paz consigo mismo y, en consecuencia, no vive en paz con ninguna persona. Así son las tres etapas del resarcimiento, en las que el hombre pierde el amor a su Padre Celestial. En la primera fase, el hombre niega la existencia de Dios, hallando en los divinos mandamientos, un insoportable estorbo en su manera de vivir. Intenta justificar su equivocada conducta diciendo, Dios es solo un mito. En la segunda fase, el hombre niega la existencia de Dios y le ve como un enemigo. Los fariseos decían que nuestro Señor era un diablo e interpretaban la esencia de Dios más como maldad que como bondad. Los comunistas actuales no niegan a Dios como pueden hacerlo los burgueses ateos, pero luchan contra Dios con un ateísmo activo que, sin negar su existencia, forcejea para destruirle. En la tercera etapa, el odio a Dios se extiende hasta convertirse en un odio a nuestros semejantes. El que ha procurado matar a Dios siempre va más allá procura matar a su vecino porque el que rompe el primer vínculo de amor no para hasta romper los restantes. Los españoles tienen este proverbio, al que al cielo escupe en la cara le cae. Pretender desterrar a Dios de una civilización necesariamente conduce a una relajación tiránica y cruel entre sus miembros el resultante odio al prójimo deriva en la negación de Dios. Encuentra su final expresión física en la bomba atómica. El que no puede convivir con Dios, no puede compartir la tierra con los demás hombres. La solución no consiste en la inspección atómica, sino en la vigilancia humana. Si los escolares tiran piedras a no trataremos de disciplinar las piedras, sino a los niños. Las organizaciones internacionales no pueden impedir que se desencadene un infierno sobre la tierra hasta que el hombre cambie y comience de nuevo a servir y amar a Dios. Y esta es tarea que cada hombre ha de cumplir solo, porque no las resolverán las conferencias. Ese es el único modo de desterrar del mundo las enemistades de los hombres. Los hombres no pueden aprender a amar a sus congéneres y mucho menos a los que son sus enemigos hasta que vuelvan primero al amor de Dios. Entonces, reconociendo que todo lo ha creado Él y que cada ser humano le es querido, podemos amar también a todos los hombres. Los hombres prácticos pueden creer indiscreto que medio mundo retorne a Dios mientras el otro medio continúa odiándole. Esto es como temer el transparente plan de un niño pequeño para tirarme por las escaleras cuando su padre lo ve todo y no le quita el ojo de encima estando puesto. Estando presto a quitarle la cuerda con que el pequeño espera enredarme los pies, no debemos temer la malicia de los corazones abiertos a la inspección de Dios, como lo son todos los humanos. Si Dios está de nuestra parte, ¿qué importa que alguien intente actuar contra nosotros? El hombre masa. En el mundo moderno se está multiplicando un nuevo tipo de hombre y si el lector reconoce en él su propio retrato, convendrá que se detenga aquí, reflexione y se cambie. El nuevo hombre es el hombre masa quien, dejando de apreciar su personalidad individual, quiere ser sumergido en la colectividad o multitud. El hombre masa puede ser reconocido por los siguientes rasgos. 1. no tiene originalidad de juicio y no lee otra cosa que el diario o las revistas cinematográficas o de vez en cuando alguna novela tiene solo un punto de vista sobre un tema común, pero según ningún nuevo principio o solución. 2. Odia la tranquilidad, la meditación, el silencio y cualquier cosa que le dé tiempo para sondear la profundidad de su alma. Necesita ruido, muchedumbre o radio, escúchela o no. 3. la evasión o escape de sí mismo son perniciosos para él. Necesita alcohol, combinados con novelas, policíacas o películas en fuertes dosis para procurar llenar el vacío de sus horas, mientras que el genio ama la concentración. Él busca la dispersión particularmente sexual a fin de que la exaltación del momento le permita no tener que considerar el problema de la vida. 4. Le gusta ser influido más que influir. Es muy sensible a la propaganda y a las excitaciones de la publicidad y generalmente tiene un periodista favorito que se encarga de pensar por él. 5. Cree que todo instinto debe ser satisfecho, prescindiendo de que ello vaya o no, de acuerdo con la justa razón. No comprende la abnegación ni la autodisciplina. Considera el derecho a expresarse como idéntico a la libertad absoluta y en ningún punto vital es dueño de sí mismo. 6. sus creencias sobre el bien y el mal cambian como las veletas. Sostiene opiniones que no son nada más que una sucesión de contradicciones y sigue un mes Senderos mentales que abandonan el otro. No va a ninguna parte, pero está seguro de hallarse en el mejor camino. No siente gratitud hacia lo pasado, ni responsabilidad por lo futuro. Nada le importa fuera de las distracciones. Así que su vida es un loco laberinto de instantes sucesivos. Ninguno de los cuales añade a su vida sentido alguno. Siete, Identifica el dinero como el placer y, pl y procura gastar mucho del primero para conseguir mucho del segundo. Ese dinero ha de conseguirse con el menor esfuerzo posible. Su yo es el centro de todo y todo se relaciona con él por intermedio del dinero. 8. Para vencer su soledad, recurre a la comunicación con otros mediante clubs no nocturnos reuniones y distracciones colectivas de todas ellas vuelve más solitario que antes creyendo como sarte que el infierno son los demás Nueve. siendo un hombre masa completamente cortado por el nivel común odia la superioridad imaginaria o real en los otros le agradan los escándalos porque parecen probar que el prójimo no vale más que él. Le disgusta la religión porque piensa que negándola puede seguir viviendo como lo hace, sin escrúpulos de la conciencia. 10. Podría conocérsele lo mismo por el número que por un nombre, dado lo inmerso que está en la mente gregaria, incluso la autoridad que menciona es anónima. Para él es siempre esa gente. Esa gente dice, o esa gente me aburre, o esa gente va a hacer esto. El anónimo le parece una protección que le inhibe de asumir responsabilidades. En las grandes ciudades se siente más libre porque es menos conocido, cosa que a la vez aborrece porque suprime lo que él cree, su, in, su distinción personal. El símbolo perfecto del hombre masa impersonal es la seguridad social que pone en el número lo que completa su alejamiento de sí mismo. Estos son diez signos del hombre masa, materia en bruto de todas las formas del totalitarismo, del fascismo al comunismo, psicológicamente es un hombre desgraciado colmado de desesperación de temor y de ansiedad y espanto ante la vacuidad de la vida su caso no es desesperado si se consigue que vuelva a entrar en su propio ser la razón por la que desea perderse en la muchedumbre es que no puede soportar su miseria interior en consecuencia le convendría aislarse de la masa y entenderse consigo mismo. Toda fuga es cobardía y evasión, sobre todo la fuga hacia el anónimo. Hace falta ser valiente para contemplar el espejo de nuestras propias almas y ver escritas allí las desfiguraciones causadas por nuestra mala conducta no es nada absurdo decir que los hombres han de ser hombres y no átomos en una masa. Cuando un hombre ve las lesiones morales a sí mismo se ha causado, lo inmediato es presentarlo al médico divino para que se las cure. A estos fatigados hombres de las masas dirigió el Señor su llamamiento. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y encontraréis descanso para vuestras almas.